Vamos a compartirles hoy el entrenamiento base de toda mi preparación, es el entrenamiento de principio de semana, en este caso mitad de semana, que, que se llama, que la gente llama repeticiones o parles, ¿cierto? es simplemente un trabajo de, de, de fuerza, de potencia y ahí entrenamos también la velocidad. Es como el trabajo secreto, es como el que hace Marlon, para, para poderse preparar para que ustedes lo vean en esas cimas y en esas cosas. Entonces este trabajo es de los, diría yo, el más importante que hacemos en la semana. Eh, vamos a ir explicándolo y bueno, ojalá les guste y ojalá lo pongan a funcionar para, para todos ustedes y para toda la formación que tienen en el atletismo y, y bueno, y en el estado físico. que eh, Es pura salud, entonces vamos a darle hoy, es durito. Pero nada, con mucha fe, con muchas ganas. Y esto es running al 100. Va a camellar! a camellar! Bueno, estamos en el primer tramo de recuperación del entreno farlex. Este tramo es... Tenemos 100 metros de recuperarnos antes de empezar el segundo tramo de escala de 200 metros de escalas Entonces, este es recuperación bajar pulsaciones muchachos lo que más se pueda 120 125 bajarlas bajar tomar aire este es el tramo de recuperación inicial listo ¡Vámonos! el segundo tramo las escalas, 200 metros de escalas segundo tramo ya veamos ya con pulsaciones para arriba nos vamos Bueno, aquí llegamos a la zona como de recuperación, eh, donde hacemos eh, flexiones abdominales, o sea fortalecimiento, es una pequeña zona entre el kilómetro y 700 que hacemos eh, y hay que hacerlo, que hay que fortalecer, no me ponga a hacer todos estos ejercicios, esa cantidad de trote y eso sin fortalecer, porque la el Perjuicio va a ser para usted, se va a lesionar definitivamente. Entonces hay que hacer, hay que hacerlo. vamos, vamos a hacer aquí hoy? Esta. Este cargar un tramo de medio kilómetro de 450 eh, una subida tendidita es un tramo que hay que coger como las velocidades de los carros comparado con, con eso hay que coger en segunda en segunda esa es la cuestión acá este tramo en segunda eh, venís ya de, de descansar de las escalas entonces acá tomamos aire y nos vamos en segunda o sea a paso nos vamos a paso eh, eso significa que no nos vamos a ir muy rápido pero que tampoco nos vamos a ir lentos Mira que nos tenemos que ir a ritmo, a ritmo a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo para enseguida poder hacer una posta de velocidad listo, entonces ahí los dejo mientras Eva llega a la parte de allá eh, ahí los dejo para yo hacer este tramo vamos, fuerza Bueno, venimos de tramo de subida. De medio kilómetro. Vamos a recuperarnos rapidito para hacer una posta de velocidad. Hacer pues una fosa de velocidad de 3.30. Pues 3.25. 3.20. 30 segundos. vamos a rematar vamos a rematar con unos 5 piquecitos con recuperación y rematamos ya los kilómetros ya los... 10 kilómetros y medio pero hoy mucha cháchara, entonces eh, vamos a rematar con 5 piquecitos y nos vamos a ver el tour de Francia a ver a nadie. Bueno, eh, hoy terminamos este súper entrenamiento. Yo no tengo secretos ni cosas de esas muchachos. Eh, este es el entrenamiento más importante de toda la semana, donde combino el terreno plano, hago subidas, hago escalas, hago bajadas, hago fortalecimiento. Es un entreno muy compacto que se llama 6x1700. Super entreno de Marlon Desafío. Sin secretos para que todo el que quiera venga y lo haga, si sea conmigo viene con su pareja, viene con sus amigos acá en el pueblito paisa este es el pueblito paisa, la ciudad de Medellín eh, aire puro eh, un ambiente familiar eh, pasa uno bacano y hace este entrenamiento de 6 por 1700 y remate con 5 pasaditas 5 pasaditas de velocidad eh, trato de hacerlas a 320 así, 5 papas estallado con eso quedo eh, en esto entonces los invito a que se suscriban a este canal eh, marrón eh, desafío aquí tu h run tu h run suscríbanse y nada a todos los amantes del running a toda la gente que le gusta correr pues ahí está para que amen este deporte así como lo amo yo yo soy su amigo marlon nos vemos